En este vídeo vamos a presentar los derechos y obligaciones de las personas voluntarias. Los derechos se corresponden generalmente con obligaciones. Es decir, que lo que para ti como voluntario es un derecho generalmente será una obligación de la entidad y al revés. Lo que para ti es una obligación generalmente será un derecho de la entidad o bien de las personas que reciben tu acción voluntaria. En este caso vamos a analizar exclusivamente los derechos y obligaciones de ti como persona voluntaria. Si queréis ampliar información sobre los otros roles, como entidades o como personas que reciben la acción voluntaria, podéis dirigiros al material complementario y que está como adjunto en la unidad. Comenzamos analizando los derechos el primer derecho que tiene cualquier persona voluntaria es recibir información, orientación y apoyo pues, durante toda su eh, participación como voluntario. Además, tendréis derecho a recibir durante toda vuestra trayectoria como voluntario distintas formaciones que sirvan para permitiros un correcto desarrollo de las actividades que os asignen. Siempre, Deberéis ser respetados, tratados en condiciones de igualdad y sin discriminación respecto a otros voluntarios u otras personas que colaboran y trabajan en la organización. Además, vuestra participación no tiene por qué definirse exclusivamente en la ejecución de determinadas tareas, sino que también tenéis derecho a participar en la elaboración, en el diseño o incluso la evaluación de distintos proyectos o programas que vuestra entidad esté realizando. Vuestra actividad como voluntarios, fundamental y tenerlo siempre en cuenta, tiene que estar cubierta por un seguro que cubra vuestros riesgos de accidente y enfermedad porque puedan derivarse del ejercicio de vuestra actividad como voluntario y además en algunos casos también un seguro de responsabilidad civil. Otros derechos importantes que tenéis que tener en cuenta es que cualquier eh, gasto realizado por el desempeño de vuestra actividad como voluntario tiene que ser reembolsado por la entidad. Además, tendréis que tener siempre una acreditación que os identifique como voluntarios para poder usarla dentro de la organización y en la realización de las distintas actividades que llevéis a cabo. Por supuesto, es importante que la entidad os reconozca vuestra labor como voluntarios a través de distintas acciones, bien diariamente o bien también cuando os vayáis a ir de la entidad con un certificado en el que se justifique vuestras labores como voluntarios. Y siempre tened en cuenta que tienen que estar tratados y protegidos vuestros datos personales. Pasamos a las obligaciones. Vuestras obligaciones, como hemos dicho, muchas veces se van a corresponder a derechos que tienen las, eh, las entidades. Así, una obligación fundamental y principal es que cumpláis los compromisos que habéis adquirido al firmar el acuerdo de incorporación como voluntarios en la entidad. Siempre es fundamental guardar confidencialidad sobre toda la información que recibáis y que podáis conocer por vuestra actividad como voluntarios esto es tan importante que lo veréis después con mayor profundidad en otro vídeo tenéis que rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudierais recibir de las personas que destináis la acción voluntaria o bien de otras personas que estén relacionadas con vuestro voluntariado desde luego el respeto de los derechos de las personas con las que vais a trabajar actuar con la diligencia debida y finalmente Tener en cuenta aspectos como participar en las formaciones, porque es importante para que podáis desarrollar vuestras actividades como voluntarios adecuadamente. Siempre seguir las instrucciones que os den desde la entidad para la correcta realización de vuestras actividades. No uséis de una forma ilegítima la acreditación personal que os van a dar dentro de la organización. Cuidar los materiales que pongan a vuestra disposición desde la entidad. Tener en cuenta las medidas de seguridad y salud que en algunas eh, ocasiones por vuestra propia actividad que realizáis son fundamentales. Y desde luego, igual que para vosotros es fundamental que se proteja vuestros datos personales, también los de las personas con las que vais a trabajar es importante.